En las últimas horas se activó la aérea en varias provincias ucranianas incluso se habla de la capital en Kiev según informes que se han entregado desde el gobi del gobierno en Kiev, se han informado de ataques rusos con drones Guerán y se han escuchado los sonidos de los sistemas de defensa aérea en Kiev reportan duros combates en la ciudad de Arteomox a pesar de toda la estrategia implantada desde las fuerzas ucranianas para frenar los avances rusos, el sábado han reportado que las AFU volaron un dique de un embalse cerca de la zona de Arteomox con el fin de frenar los avances del grupo Wagner en tierra que anunció recientemente la toma de la asentamiento Yagne, que está situado a 5 kilómetros de Arteomox. Mucha atención porque las baterías antiaéreas de Rusia derribaron un helicóptero de guerra y 7 drones ucranianos en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de la Defensa ruso. La defensa antiaérea derribó un helicóptero ucraniano Mi-8 en la localidad de Golubokka, región de Kharkov. Además, fueron interceptados 7 vehículos aéreos no tripulados en la región de Luhansk, señaló la institución en un comunicado. La entidad informó también que fue destruida una planta en Donetsk en la que se preparaba el material. Ucraniano. El Ministerio de la Defensa comunicó además que fue neutralizado un radar estadounidense ANTPQ-37 y un almacén de equipos con armas occidentales. Según esta información del diario Sputnik, dice que Zelensky ha removido de su cargo a Eduard Moskaryov, quien fuera nombrado comandante el 15 de marzo del año pasado de la zona en el Donbass y que estaba a cargo del ejército ucraniano. Así Zelensky pues da a conocer la noticia que ha destituido al comandante de las fuerzas de Kiev en Donbass U Zelensky lo destituye como comandante de la operación de las fuerzas combinadas en Donbass Según el decreto presidencial publicado este domingo moscalio fue nombrado el 15 de marzo en la sustitución de Alexander Pavlyuk Las autoridades ucranianas no especificaron la causa de su destitución El cese se da a conocer mientras continúan los intensos combates en Arteomoc, conocida en Ucrania como Bakhmut, una ciudad clave de la República Popular Rusa de Donetsk, que fue cercada el pasado primero de febrero por el ejército ruso mientras que las fuerzas ucranianas este sábado volaron el dique de un embalse cercano en Arteomoc y hasta el momento se han reportado inundaciones en la zona norte de la ciudad. La acción supuestamente busca detener el avance del grupo militar Wagner, que recientemente anunció la toma del control de la localidad de Yakdode. Situada a unos 5 kilómetros de Arteomoc, se trata de un punto clave para la liberación del de Donbass, por por su parte, se sabe que en las últimas horas, Ucrania comentó que las Fuerzas Armadas de su país se están preparando para adoptar medidas militares contra la península rusa de Crimea. Hay medidas militares y nos estamos preparando para ellas, estamos preparados y nos estamos preparando técnicamente en lo que respecta a las armas, en lo que respecta al refuerzo, la formación de brigadas de de diferentes categorías y diferentes naturales indicó el mandatario al ser preguntado acerca de la posibilidad de devolver Crimea a su país dijo que están enviando gente a entrenarse no solamente en Ucrania sino en otros países y luego habrá medidas justas de desocupación de la península, concluyó Volodymyr Senesky en las últimas horas